Este video está dedicado a los miembros del escuadrón de segmento armado de este mes. Si tú también deseas ser miembro y apoyarme de una manera más personal en lo que hago, da clic en el botón azul al lado del botón de la suscripción y únete a la tropa. En la actualidad, la seguridad se ha convertido en un tema complicado, existiendo peligro en todas partes y muchas veces pasa desapercibido hasta que ya es demasiado tarde. Existen personas dispuestas a acabar con tu salud y tu vida solo por el dinero y las pertenencias que puedes llevar contigo. Así que es necesario aprender a defenderse de esta escoria de la sociedad. Es por eso que estamos aquí el día de hoy. Veremos a detalle algunos de los que considero los mejores instrumentos de defensa personal, ya sea para hombres o para mujeres, explicando cómo funcionan, su precio aproximado y cuánto daño causan en tu atacante. Pero hay que tomar en cuenta que dependiendo de tu país, región o ciudad, estos pueden ser legales o no, así que verifica tus leyes antes de adquirir uno. Y veremos más que nada objetos de autodefensa, no para sonar alarmas o llamar servicios de emergencia con rapidez, ni armas letales o de fuego, ya vendrá el video de defensa personal letal. Uno de los métodos más efectivos, discretos y económicos es el conocido gas pimienta. Estos constan de un envase que puede ser tan pequeño como un llavero hasta una lata de aerosol y que en su interior contiene una sustancia llamada oleoresina capsicon, la cual es pariente cercano del gas lacrimógeno. De hecho, si quieres saber más sobre los efectos que causan estos gases en las personas, puedes ver mi video acerca de las granadas lacrimógenas. Como mencionaba, la sustancia aceitosa que dispara este dispositivo a presión causa casi inmediatamente ardor inmenso si cae en los ojos, cierre de las vías respiratorias, seguido de un ardor en la piel. Y todo este dolor solo va aumentando con el tiempo, lo que te dará oportunidad para escapar, pedir auxilio o seguir rociando con gas a tu atacante. Jeje. Su precio es bastante accesible, rondando entre los 10 o 30 dólares pero es importante que al adquirirlo verifique su fecha de caducidad y que cuente con el ingrediente óleo resina capsicum. De lo contrario, la presión a la que saldrá disparado el líquido será muy pobre, así como su efecto irritante. También recomiendo adquirir uno de tamaño mediano o grande. Entre más pequeño sea el dispositivo, menos presión albergará en su interior y menos cantidad de líquido tendrá, lo que se traduce en menos distancia efectiva y menos disparos por lo que uno de un buen tamaño podría brindarte aproximadamente 25 o 30 disparos de un segundo a una distancia de 3 o 4 metros. Cuando lo utilices es importante apuntar al pecho y rostro del agresor, ya que de esta manera los residuos del gas en el pecho subirán a las fosas nasales y el disparo en la cara, pues es en la cara directamente, así que le va a doler. Ah, otro punto sobre este artículo antes de que lo olvide. Olviden todo eso de los gases pimienta caseros que hay por internet. No compren eso y mucho menos lo fabriquen. No comparen esto no, no, no, no, no, no, no. <tose> oh con esto. Oh <tose> oh no les dará la distancia segura para disparar ni el efecto lacrimógeno suficiente para causar un dolor inmediato. Váyanse por los artículos originales. Seguramente conoces los denominados guanteletes, manoplas o boxers, y aunque estos son también una buena idea para defenderte, también se consideran ilegales y armas blancas en muchas partes del mundo, por lo que se desarrollaron estos anillos basándose en esa idea estos también son conocidos como anillos oreja de gato creo que porque ese fue su primer diseño pero con el tiempo hay varias opciones que adoptan la misma primicia un anillo de tamaño considerable que en su cara exterior cuente con ya sea púas metálicas, protuberancias o superficies para maximizar el daño con los puños como ven su idea de agarrar a vergasos a los maleantes es muy sencilla pero presta atención a la hora de adquirir uno de estos primero que nada Deben estar fabricados de acero inoxidable, nada de cobre, bronce, aluminio u otros metales menos densos, de lo contrario se romperá al utilizarlo y lastimará tu propia mano. Y también es importante medirlo y probarlo con alguna superficie semiblanda antes de pagar, porque aunque sepas tu talla de anillo, el hecho de que lo utilices para golpear, podría dañar tu dedo si éste se queda un poco más grande o ajustado la manera más efectiva para utilizar este artículo sería golpear zonas con poca masa muscular como el rostro, la cabeza, rodillas pero también el estómago del agresor y el plexo solar que es la parte media entre los pectorales tú solo golpéalo, déjate llevar les voy a ser sinceros la primera y única ocasión que escuché hablar de que las armas disparan proyectiles que son tanto contundentes como también liberan un gas lacrimógeno fue en el videojuego SWAT 4 y pensé que era solo ficción. Pero después de que me diera algo de curiosidad confirmar si algo así existe en la vida real, quedé sorprendido con los resultados. Este tipo de arma traumática y química, por llamarle de alguna manera, causa dos tipos de daño en una persona. Primero, el impacto del proyectil, el cual es una esfera de tamaño de una balada de pintura muy similar a las que se utilizan en el paintball, y el dolor es casi el mismo. Y además que al romperse, libera una sustancia en polvo altamente irritante, comparable con el gas pimienta y gas lacrimógeno, con un radio de aproximadamente 1.4 metros. Al no ser un arma de fuego, es perfecta para la defensa dentro y fuera del hogar, pero recuerda que no es un juguete y el alardear traer este objeto en público podría negarte el acceso a varios lugares o incluso podría ser arrestado. Lo esencial para lograr mayor daño en tu atacante es disparar al pecho del mismo, así el dolor será bastante considerable y la nube de humo subirá directamente al rostro. O puedes disparar al rostro, o, o a los genitales, creo que eso también debe doler mucho. Y no te preocupes por ser afectado por el agente irritante, ya que la distancia efectiva para disparar es hasta 18 metros, por lo que podrás disparar una y otra y otra vez a tu atacante con seguridad. Lamentablemente su precio no es muy accesible, rondando entre los 300 a 350 dólares, y claro, el precio puede aumentar depende de tu país, pero creo que los beneficios son bastante buenos para la cantidad que se está pagando, aunque yo no puedo darme el lujo de comprarme una tampoco. Pasemos al siguiente El Taser o paralizador, como se le puede llegar a conocer Es un dispositivo diseñado para proporcionar una descarga eléctrica a tu atacante Con el propósito de causarle dolor, parálisis leve, parálisis total o placer No, no, no lo intenten su tamaño es compacto y cabe perfectamente en el bolsillo de un pantalón promedio, proporcionándote una potente arma cuerpo a cuerpo para incapacitar a una persona. Además de que su sonido causa un gran efecto psicológico de miedo. Digo, ¿quién querría acercarse a algo que suena así? También es muy fácil de utilizar, solo se acciona un botón para desactivar el seguro y se presiona otro que sería el botón de ataque. La manera más eficiente para utilizarlo sería atacar zonas como el rostro, el cuello y el abdomen. Su potente descarga contraerá los músculos, evitando que la persona se pueda mover de una manera adecuada o incluso noqueándola por un tiempo indeterminado, lo que te dará la oportunidad de escapar o pedir ayuda. Una duda y comentario muy frecuente al adquirir estos artículos es... Oye, yo tenía una y la utilicé con mi primo y solo le dolió. No se desmayó, ni se paralizó, ni nada. Todo lo que dices es mentira. <risa> bueno, pequeño Timmy, eso es por tres razones principales. La primera es que tu Taser no contaba con la carga suficiente para otorgar su mayor poder de descarga, y solo era cuestión de ponerle baterías o ponerlo a cargar. La segunda es que esta es difícil que cause algún tipo de incapacidad si se ataca a los miembros como los brazos y las piernas. Entre más cercana sea la descarga al cerebro o músculos abdominales de la persona, mejor. Aunque atacarle cráneo no tendrá mucho efecto debido al poco tejido que rodea nuestra cabeza. Por eso es mejor opción el rostro y el cuello. Y la tercera y más común situación es que tu paralizador es pirata. Existen en el mercado una muy amplia gama de artículos de dolor, pero muchos de ellos rondan precios muy bajos y suelen ser de baja calidad. A la hora de adquirir uno, lo mejor es que sea de una marca conocida, ya que las cajas de estos productos suelen mentir con la cantidad de energía eléctrica que pueden descargar. Que por cierto, esta debe rondar los 50.000 voltios para causar la conocida parálisis eléctrica. Y muchos productos de mala calidad anuncian que los tases pueden proporcionar, digamos, 800.000 voltios, lo cual es exagerado. Y si hay un médico en mi audiencia que me desmienta, pero el cuerpo humano, tengo entendido que solo resiste aproximadamente 1.000 voltios. Sin embargo, supongo que esto, al ser una descarga rápida y que es ligeramente aislada por la ropa, no es mortal. No lo sé, el, el tema de la electricidad es más complicado de lo que pensé. En pocas palabras, Taser 10 de 10, consigue uno para defenderte y electrocutar personas que te caguen mal. El bolígrafo defensivo o pluma táctica es uno de los artículos más sencillos pero útiles de esta lista, constando de lo que a simple vista parece una pluma cualquiera con un diseño simple pero formal, cuyo armazón es de un metal denso perfecto para convertirlo en un arma punzo contundente. Con esta podrás literalmente apuñalar a tu atacante sin tener que presionar un botón o desenvainar una hoja apilada, solo tomas la pluma y atacas. La mejor forma de utilizarla es tener el artículo en la ropa como un accesorio, ya sea en una camisa o un bolsillo del pantalón, lo que te permitirá tomarla con rapidez en caso de emergencia. Una vez que estés en una situación crítica donde tu atacante está muy cerca de ti o peor aún, ya estés forcejeando con él, deberás tomarla y utilizarla básicamente como si fuera un arma punzante. Porque si digo la palabra puñal, la audiencia de 12 años no dejará de comentar. <risa> Dijo puñal. El daño que puede llegar a causar este objeto es bastante grande, pero es raro que perfore la piel. Más bien podrías causar enormes contusiones o incluso fracturas. Las partes del cuerpo más vulnerables a atacar sería el cuello, pecho, abdomen, hombros, genitales, las rodillas, las manos y con un muy alto nivel de letalidad el rostro y el cráneo ya que podrías causar una fractura o perforar un globo ocular el precio de esta hermosa y mortal pluma suele rondar entre los 15 y 20 dólares pero pon mucha atención a lo que te voy a decir existen muchas copias de baja calidad que pueden llegar a costar alrededor de 4 dólares y muy seguramente te lo venderán como un bolígrafo con punta de acero o con punta de defensa personal esta efectivamente contará con una punta rígida y metálica pero al utilizarla el armazón no aguantará el impacto y se romperá por eso debes buscar una de buena calidad la mayoría se fabrican enteramente de acero inoxidable o de titanio si quieres hacerle al mamón adinerado pero esta última ronda los 60 dólares aproximadamente sé que ya hablamos de los tasers pero no podíamos dejar atrás a su hermano más moderno, la pistola paralizante. Esta, al igual que un taser de mano, puede dar una descarga eléctrica cuerpo a cuerpo, pero su mayor encanto radica en la posibilidad de disparar dos afilados dardos metálicos que estarán conectados por un resistente cable al dispositivo para luego proporcionar una potente descarga eléctrica a distancia. Su distancia efectiva puede llegar hasta los 7 metros y medio, pero es recomendado disparar a 3 o 5 metros de distancia. La mejor manera de utilizarlo es disparar en áreas carnosas del cuerpo, como el pecho, el abdomen o la espalda. Esto logrará que la electricidad se propague de mejor manera en el cuerpo del agresor y veas cómo se retuerce de felicidad con unos poderosos 50.000 voltios recorriendo su cuerpo. Eso sí, estas son mucho más caras que los tasers de mano, rondando los 400 dólares. Ya en un paquete y con algunos cartuchos Y la misma munición tiene un costo entre $25 y $35 dólares el cartucho E incluso ya depende de tu país, los precios pueden aumentar bastante Ya sé, ya sé, es bastante caro Pero creo que vale la pena completamente Digo, es tu seguridad, al fin y al cabo Pero antes de adquirir una, deberías revisar las leyes de tu país Ya que no son legales en todo el mundo Debido a que pueden provocar la muerte de algunas personas con problemas de salud y no la uses para electrocutarte a ti mismo. Ya sé que te da curiosidad, pero no lo hagas. No, no se siente chido. Y bueno, creo que eso sería todo por el video de hoy. Sé que hay docenas de armas no letales para la defensa personal que me faltó cubrir. Pero si veo que este video tiene los likes y comentarios suficientes, sabré que quieren una segunda parte y la haré. También quiero decirles que el día de mi cirugía está muy cerca, así que no sé si este será mi último video en unas semanas o incluso meses. Así que por favor sean pacientes si dejo de subir contenido durante un periodo de tiempo. Recuerda seguirme en mis redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter y TikTok para mantenerte al tanto del nuevo contenido del canal o ver algunos memes. Y suscríbete para que mis videos aparezcan en tu página principal cuando los suba. Yo soy Sierra y me despido.